Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con otros amigos de otros medios. A mi izquierda tengo a Diego. Diego, preséntate y cuéntanos qué haces en la vida. ¿Qué tal? Soy Diego Cambiazo, editor de tecnología de Pixel. Bueno, te, te recomendaría que te hagas un poco más atrás porque se te está cortando la cabeza. Eso, perfecto. Y ahora a mi derecha tengo a Ernesto. Hola a todos, yo soy Ernesto Herrera de Computer World Colombia. Bueno, hoy vamos a hablar de unos personajes muy particulares. Moto G7. Cada uno tiene uno y pues no sé, intuyo por lo que veo así rápidamente que en el otro lado de la cámara está el Moto G7 Plus, ¿cierto? Este sí, es un Plus. Y en el caso de a Ernesto mí, también. Sí, a mí también, también tengo el Moto G7 Plus. Eh, que la verdad me ha parecido una máquina bastante conveniente, uh -huh. que tiene una muy buena relación de costo-beneficio. Bueno, bueno, pero no se me adelante. La pregunta del millón de dólares que todos los usuarios tienen es, si yo tengo un Moto G 6 o 5, ¿por qué debería subirme a esta versión? Yo creo que esta vez Motorola no ha dado demasiadas razones. No estoy diciendo que el equipo sea malo, yo soy un gran fanático de la línea G de Motorola, me gusta mucho. En este equipo yo creo que las dos ventajas pasan por la cámara. Eh, la cámara trasera tiene estabilización eh, de movimiento eh, que se notan los videos y la cámara de selfie tiene eh, capacidad 4K. Entonces, si les interesa una mejora sustancial en la cámara, esos son dos buenos motivos para cambiar. Aunque esta vez, es decir, yo vengo usando todos los años Moto G. Eh, Siempre uno nota una mejora, por ejemplo, en, en, la, en el rendimiento de la batería, la carga rápida es más rápida. Esta vez no ha sido tan evidente la mejora, pero sí es un excelente equipo. Ok, ¿y qué opinas de esto? Yo, en cambio, eh, creo que sí hubo una gran evolución. Eh, es un equipo que estéticamente utiliza las convenciones actuales, que es el Notch y unos biseles muy delgados en sus bordes. O sea, estéticamente es muy atractivo. Estéticamente es muy atractivo, el tamaño es muy cómodo para transportarlo, eh, y la relación entre el tamaño de la pantalla y el tamaño del equipo es muy buena. Diferenciales de lo que decía Diego, la cámara es bastante buena, es bastante profesional. Eh, la cámara de fotografía, la cámara principal en fotografía tiene un modo manual, que permite un trabajo mucho más profesional y la cámara de selfies tiene corrección de errores en la piel, tiene filtro de embellecimiento y tiene muchos, muchas funciones interesantes. Bueno, ya hablábamos que pareciera que Ernesto estaba usando ahorita la cámara que tiene un bokeh increíble en esta grabación, pero, pero bueno, o sea, no es la del Motorola. No es la del Motorola lastimosamente, es la de mi computador de trabajo. Bueno, quería preguntarles, ¿qué les parece el cambio de materiales que tuvo esta serie? Porque antes hablábamos como de algo más metálico y este es más plástico, ¿no? Eh, sí, es, es parecido al, al anterior. Eh, se ve muy bonito, pero no se ve tan bonito con el protector, pero sí es necesario usar el, el protector. Yo La verdad es que sí, este año esperaba que Motorola rediseñara algo más al estilo como hizo en el, con el Moto One, la parte de la cámara, pero igual es, es muy bonito, no, no está tan desactualizado. Me gustaría que fuera un poquito más moderno el diseño, pero eh, para mí aguanta. Ok, perfecto. ¿Y qué dice Ernesto? A mí me parece que hubo un pequeño retroceso en cuanto a diseño, y es devolver el sensor de huellas a la parte de atrás. En el Moto 5 teníamos, eh, en el Moto G6, Teníamos el sensor en la parte delantera abajo, lo que hacía que fuera muy cómodo desbloquearlo con los dedos pulgares o con el índice. Y en este lo devolvieron a esta parte debajo de la cámara y para mí, que no estoy muy acostumbrado a tener la cámara debajo del sensor, por lo general termino tocando la cámara en vez del sensor cuando necesito desbloquearlo. Ok, bueno, ¿y ahora? Los materiales eh, me parece que son muy atractivos. El color rojo, en este caso, es bastante... Bastante atractivo, es un rojo oscuro. El azul también me pareció muy interesante y no he tenido la oportunidad de ver el negro. El, el rojo es espectacular, ¿eh? el azul es bonito, pero me parece que el rojo es el más vistoso de todas las sí, series. El, el rojo, rojo es matador. Ahora, algo que me encantó, del, del cual no hemos hablado y es algo que se ve rápidamente es USB-C en toda la gama, ¿no? Sí. Precisamente para carga rápida y transmisión de datos. Eso me gustó. Sí. A eso iba yo ahora. El, la carga rápida es extremadamente eficiente. Carga uno el, te, el teléfono a un 80% en 25-30 minutos. Y la duración de la batería, a pesar de no ser de tan alto amperaje, es bastante buena. A mí, Sin ser mi teléfono de uso primario, me está durando la carga entre 2 y 3 días. A ustedes, ¿cómo han cuánto les ha durado? A mí la verdad me dura un poco más del día, lo cual es muchísimo porque yo lo uso bastante. Y en este, que ya es el, el, el Power, es increíble. Ahí sí me dura más o menos dos días porque son 5000 miliamperios. a diferencia de, del Plus. No sé, a Diego, ¿cómo le ha ido? Eh, apenas no llega, en el caso mío, no, no me llega la carga a, a equiparar lo que era con el modelo anterior, con el p 6 Okay. Pero es apenas, eso es lo que yo decía, que me parece que otros años se notaba más la diferencia de, de performance, o por lo menos en cuanto a batería, a, a, a fluidez de la interfaz, los sensores de huellas nos venían mejorando. A mí también sí me costó adaptarme a la parte de atrás, eh, lo he probado en el, en el gimnasio, a veces uno quiere poner música y antes lo desbloqueaba del frente y ahora es como que está la máquina <risa> Y tiene que meter la mano por detrás es un poco incómodo, pero es una tendencia porque recordemos que no sé, los Samsung, los, los S10 el S10e eh, tiene, el, eh, bueno, tiene el sensor lateral, el otro tiene en pantalla eh, hay varios equipos que ya vienen con, la, con el sensor de huella atrás, eso, lo han movido como para estirar más el, el marco de la pantalla y oh, solamente Samsung con el S10 Plus y el S10 que lo puso en, en la pantalla, pero hay varios modelos así en la parte trasera. Okay, pero esto que es, estás hablando, Diego, son celulares de gama muy alta. Tenemos que pensar que el Moto G7 es un teléfono que está al alcance de todos los bolsillos. Esa es la es idea. Exacto. Es muy difícil comparar un teléfono de gama alta como el los S10 con un teléfono que, cuya versión más cara cuesta 1.200.000 pesos, creo. Que es la que tienen en la mano ustedes. Es la que tenemos nosotros en la mano en estos momentos. Uh -huh. Y en promoción este cuesta 700, estaba ahorita en promoción a 760.000 pesos. Lo son? que lo hace verdaderamente asequible para, muchos, para muchas personas. Y les entrega una máquina de, una gran, de unas grandes prestaciones y de un gran performance para el trabajo cotidiano. Ok, y hablando de performance... Cuéntenme un poco, porque todo lo que hemos hablado fuera de cámaras en el evento y demás, la gran expectativa era la cámara, ¿no? O sea, este era el gran salto y vivimos en el evento una serie de gimmicks, por ejemplo, cuando no había buena iluminación o para hacer fotografías con movimiento y demás. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Eh, la cámara es buena, tiene algunas mejoras. Yo creo que todavía le, le falta un poco. Hay una, una cosa que es, eh, que es gracias a la plataforma Android. El, el Android internamente ya soporta los formatos RAW de crudo de fotografía. La cámara en sí, la aplicación que viene con el teléfono, no. Pero si ustedes, por ejemplo, instalan Open Camera, eh, le sacan mayor provecho y ahí uno se da cuenta de la calidad de la cámara, pero le sacan mayor provecho si editan las fotos. La diferencia con otras, otras cámaras más avanzadas es que ya producen un preprocesamiento de la imagen que en la mayoría de los casos la gente queda satisfecha con los colores, pero por ahí les gusta editar o quieren aprender a editar instalando alguna app le van a sacar mucho mayor provecho que usando la, la app que viene de, con el teléfono, que es la estándar de Android que no tiene la posibilidad de, de usar el formato en crudo de fotografía. ¿Qué dice don Ernesto? Yo no voy tan lejos, yo intento ser un usuario, especialmente con esos teléfonos, no tan profesional, porque si uno le exige a una máquina tan pequeña, las mismas prestaciones de un equipo de alta gama es complejo, pero lo que les digo es, miren, tiene todas las funciones que muchos no tienen como balance de blancos, eh, hizo automático eh, prestaciones de subir y reducir la cantidad de luz, lo cual lo vuelve un aparato muy práctico. Además, vemos los histogramas que generan para saber cuándo las fotos están sobre iluminadas o subiluminadas. Pero ya me parece que, que, que es un aparato que eh, nos da prestaciones de profesional y eh, con un precio de gama media. Ok. Me, creo que los dos están de acuerdo en que la cámara es interesante. De pronto, como lo, lo decía Diego, la aplicación que viene nativamente se queda corta para lo que pueda hacer el hardware. Pero eh, creo que todos estamos de acuerdo en que es una buena, un buen retorno de la inversión para la cámara. Por, ej Por ejemplo, en el celular es más económico. Uno nota que la pantalla no es de calidad. Y sin embargo, cuando uno transfiere las fotos que toma con una cámara muy barata al computador, tienen mejor resolución que, uno lo que, que lo que uno lo puede ver en, en, en pantalla. pantalla. Claro. Creo que año tras año la gama media ha mejorado mucho. Yo soy un gran fanático de la gama media. Cada año que pasa tenemos menos razones para comprar un gama alta porque si comparamos un gama media como es este, eh, con un smartphone de gama alta de hace dos o tres años, esto es, es muy superior. Entonces cada vez les cuesta más presentar algo innovador o, o darnos razones para invertir tanto dinero en un gama alta cuando las prestaciones en general de un gama media son más que suficientes para una gran eh, masa de, de usuarios, del común de usuarios. Bueno, y una pregunta difícil, porque pues, sin ir más lejos ya llevamos más de 11 minutos, se habla muy chévere, pero ¿qué no les gusta o qué extrañan de las versiones anteriores? Bueno, lo que yo dije, me pareció que no, el rendimiento de, de la batería y la carga rápida me parece que es ligeramente inferior a su predecesor, pero sí no tiene problemas de, de fluidez en, en cuanto a la interfaz, pero... Yo sí, no sé si a lo mejor será la, la unidad que me prestaron a mí, pero sí noté un poquito menos de, de duración en la batería que con el anterior modelo. Eso sería todo, pero no... En general estoy muy contento con él. Ok, ¿y qué dice Ernesto? Yo, que no me gusta del equipo. Eh, esto va a ser un poco complicado. <risa> el aparato es un aparato muy bueno, no me gustan tal vez los acabados. Los colores me parecen maravillosos, pero la sensación plástica del equipo me parece que le reduce un poquito más el nivel de lo que debería ser. Ok, en el imaginario colectivo lo hace sentir más barato. Mal, sí, tal vez es un poco más delicado, entonces, eh, a pesar de que viene con el silicon case, el silicon case le rebaja cualidad, propiedades estéticas al, al teléfono, pero sin él, el... La calidad al rayado, la resistencia al rayado es muy baja. No, sin él es un peligro sacarlo a la calle. Sin él es un peligro sacarlo a la calle porque como, no, uno lo mete al bolsillo y siento que se va a rayar. Exactamente. Bueno, ustedes no me van a creer lo que yo extraño de este modelo. O sea, me, me gustan los acabados, me gusta la cámara, pero extraño que sea sumergible. Como las ah. primeras versiones o sea, chévere que sea resistente a, a salpicaduras, pero me gustaría poderlo sumergir, y además que en Bogotá llueve muchísimo, entonces creo que es, es algo que si, si lo lograran incluir, sería un hit. Yo que bueno, poderlo de los sumergibles, además siempre he sentido que los sumergibles es como de gama muy alta, ¿no? Pero antes era, era de esta gama, recuerden que había ¿Sí? un Moto G, sí, claro, el, creo que era el 2 o el 3. Era sumergible. Bueno, eh, en la línea 4 yo no recuerdo, pero me parece que tenían también parlantes estéreos y, y sonaban bastante bien. Eso hace rato que han quitado los, los parlantes estéreos, no lo han incorporado. Y un detalle que nos olvidamos también en esta versión con respecto a su predecesor, han quitado el flash de, de selfie, aunque sí tiene la función de que se ilumina la pantalla para intentar iluminar el rostro, pero por ahí los que son asidos a los selfies van a extrañar el, el flash. Claro, total, total, bueno. Pero hablando del sonido, sí. ya como para cerrar, me parece que es una cosa de remarcar que todavía tenga el conector de 3.5 y adicionalmente viene con sonido Dolby Atmos. De acuerdo. Que para esta gama es algo muy extraño. Bueno, ya para cerrar, ¿lo comprarían o no? Si fueran de esa gama. ¿Pero cómo que no somos de esa gama? <risa> Yo veo a Ernesto muy fino, no sé, no, no sé si a Diego le pasa lo mismo. Yo <risa> no, sí lo compraría. Ernesto también. Sí, bueno. la verdad, eh, no solamente lo compro, sino lo recomiendo. Después de esta sesión de uso, puedo decir que es uno de los grandes recomendados hasta el momento de lo que, hay, de lo que tenemos, de lo que hemos probado este año.